Hola a todos y bienvenidos a DANSTE, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a aprender las tablas de multiplicar, un tema muy básico, el cual es de gran importancia. Hoy. Veamos. ¿Qué veremos? Cómo aprender las tablas de multiplicar y que no se olviden fácilmente, y el desarrollo de las tablas de multiplicar del 2 al 9, este video se va a partir en dos partes, primeramente vamos a concentrarnos en la primera, veamos, no olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias del Reflejo, limpieza y caridad que brillan, con sus productos estrella, crema lavaplatos, con glicerina. El jabón líquido y, sin olvidar, el sellador de pisos. Una empresa de marizales que se encuentra ubicada en Colombia. Ahora, no siendo más, comencemos. ¿Qué se debe tener en cuenta para aprender las tablas de multiplicar? Primero, es importante para aprender a multiplicar la repetición. Por ello, para que sea fácil aprender las tablas, se deben repetir y copiar varias veces. Puede ser entre tres veces o más. Segundo paso, se debe recitar a la vez que se está copiando cada una de las tablas que se está escribiendo. Tres, dile a tu mamá o a un familiar que te pregunte las tablas de forma desordenada, luego de haberlas repasado. Esas tres consideraciones son importantes. Primera, aprender las tablas a partir de la repetición, copiándolas varias veces, recitándolas cuando se esté copiando y por último, decirle a un familiar que nos la pregunte de forma desordenada para ver si sí si las hemos aprendido. Entonces veamos. Tablas. Vamos a empezar con las tablas 2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 sigamos, 2 por 9, 18, ahora pues la 2 por 10 nos da 20, vamos a seguir con la tabla de 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18,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 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. Y por último, 4 por 9, 36. Hemos visto la tabla del 2, del 3 y del 4. Vamos a continuar con las tablas. Continuando, tenemos la tabla del 5,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 7 por 8, 56. Y 7 por 9, 63. Ya tenemos la tabla del 5, 6 y 7. Vamos a terminar con las tablas del 8 y del 9. Veamos. Tabla del 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4,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 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72 y 9 por 9, 81. Quiero que por ahora nos concentremos en estas tablas, desde el 2 hasta el 9. Y que las repitan, puede ser entre 3 o más veces. Esto permite empezar a memorizar y grabar las tablas. Podemos hacerlo y irlas repitiendo constantemente. La repetición permite más fácil aprendernoslas. Con esto terminaremos la primera parte de las tablas. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Les voy a dejar.